Buenas tardes, amigos de Estereofónica. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Un invitado de lujo con una nueva y refrescante propuesta musical. Estoy hablando del legendario saxofonista colombiano y reconocido músico de jazz, Antonio Arnedo. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto saludarte y saludar a tu audiencia. Eh, una alegría estar aquí. Qué bien. Eh, Antonio, antes de entrar en materia, quisiéramos saber cómo, cómo sientes la, la escena y la evolución del jazz en Colombia. Yo creo que estamos en un momento único en la historia del jazz en Colombia, que hay un sinnúmero de propuestas inmensamente ricas y muy profesionales, con unos músicos muy comprometidos con lo que eh, eh, hemos venido trabajando alrededor de las músicas colombianas y dentro de otros ámbitos y otras propuestas. Eh, así que sí, creo que estamos en un momento muy especial, muy particular, eh, climático. Eso es lo que creo. Hay propuestas de todo orden, de gente ya... Eh, con, con una capacidad de crear y de conectarse con, el, con la realidad de este país y es sorprendente todo lo que se ha logrado. Ah, ok, eh, dirías entonces que también ahí han venido creciendo los eventos, escenarios y canales de, de difusión de, de este tipo de música. Bueno, una realidad uh, muy clara también es que eh, ha venido creciendo el circuito y el tejido de los músicos eh, y no de la misma forma y no del mismo, desde el mismo punto de partida eh, los, eh, eh, los lugares, los lugares de trabajo, eso, eso ha sido, eh, y los espacios, yo creo que los espacios todavía uh, están lejos de ser el número o la cantidad que deben ser, pero vamos también mejorando en ese, en ese espacio. Vamos mejorando. Eh, creo que la pandemia ha traído también otras realidades, otras formas de trabajar, otros espacios de, de, de, de conexión, otros... otros eh, yo creo que eso ha sido muy, muy importante. Eso ha sido también importante para, para el medio y para lo que está pasando con el jazz y con las agrupaciones y las luces colombianas también. OK. Eh, ¿Las plataformas de descarga han favorecido la, la difusión de, de estos tipos de música? Bueno, eso es relativo. Uh, aún hay discusiones que se están uh, desatando en relación a, al tema de las, de, las, uh, de las plataformas, pero sí, es evidente que hay un, un canal adicional al que ya había, los que ya había la radio a los medios tradicionales, que tiene que ver con, con, uh, con, uh, con los espacios virtuales. Y sí, es un canal que potencia y que, re, y que ayuda, que uh, significa eh, la manera de conectar con los demás. Ok, Antonio. Colectivo Colombia, ¿cómo nace y cómo ha sido esta, la experiencia de desarrollar, de darle forma a, a este proyecto? El colectivo es un proyecto que busca unir esfuerzos eh, alrededor de la idea de crear músicas que representen más lo que somos, nuestro hoy, nuestro espacio como uh, comunidad, como país. Y mm, desde el comienzo vinculó a grandes músicos, músicos que tienen... Eh, eh, músicos que están vinculados al proceso de, de, de, de rescatar, de retomar, de profundizar, de revitalizar los elementos de las músicas colombianas en particular. Y, y en este instante el colectivo es el nodo eh, de creadores y la convocatoria del colectivo gira alrededor de eso. Los creadores trabajan alrededor... De generar estas músicas y estos espacios, y, y tanto músicas como textos alrededor de lo que. Eh, de esa misión particular de extender y profundizar las músicas colombianas. Inició en 2003 y está activo desde ese entonces hasta ahora, y feliz de, que, de esto que está pasando y de todo lo que viene detrás de esto. Ok, Antonio. El cascarón, ese envoltorio que, que contiene un tesoro, es un concepto que hace una, una analogía muy poética a, a descubrir, a eso que musicalmente usted ha estado expresando desde el inicio de su carrera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegan a, a, este, a esta comparación minimalista que le da título a este trabajo, Antonio? Bueno, eh, uh, llevamos mucho tiempo trabajando, generando cosas, tocando juntos, eh, tanto los miembros del colectivo, los, los que, eh, dentro de los cuales inclu, incluyo a Juancho, y es el resultado natural de ese proceso, es el resultado natural de una larga línea de eventos y de cosas en el tiempo que... Eh, Coagularon ahí en, ese, en este espacio en particular en donde buscamos resaltar el sonido de algunos miembros del colectivo. Hicimos un primer trabajo, Soplo perdido con Hugo Candelario, González, Hugo Bahía, y ahora estamos trabajando con Juancho Valencia en este proyecto de Cascarón. Y invitamos para completar eh, algo que era muy importante para rescatar el, el, el lugar. De, de, de la canción, el texto, la letra, a Puncho, eh, y, y yo creo que es un aporte inmensamente grande, un aporte eh, pr profundamente vinculado a lo que dice la letra, a la música que se enteró allí, que es para mí mágico. Hablando de la participación de, de Puncho Salas, que es un abanderado de las, Músicas caribeñas fusionadas y Juancho Valencia de Puerto Candelaria. Eh, lo conocemos también por trabajos con, con Maite eh, Ontelé. On mm, vemos que esta, este trabajo puede abrirle las puertas a, a nuestra música, a, en, a, a unas nuevas audiencias. Incluso podríamos dejar a un lado clasificaciones y hablar de esto como nueva música colombiana. ¿Cómo ve usted las oportunidades y espacios para, para este proyecto? Ah, no, eh, bueno. Uh, creo que, mm, lo que lo que tú dices eh, es un poco la respuesta a la pregunta. Creo que el hecho de que hayamos unido esfuerzos de la manera como lo hicimos generó este espacio de, de, de trabajo ¿no? eh, y para mí es para mí es eh, claro que lo que, eh, que eh, el camino recorrido ya por Funcho, por Juancho y por nosotros abre un espacio más claro y sólido a lo que está Proponiendo en este momento el colectivo con el cascarón. Y confío que llegue lejos. Uno suelta la botella con el mensaje, pero nunca sabe a dónde va a llegar al final de camino. Ok, sí. Eh, Antonio, los caminos de Colombia hacen referencia a un escenario muy colorido, ¿no? A unos lenguajes, a unos olores característicos de, de este país. Eh, ¿Qué ¿Instrumentos invitados podemos encontrar en El Cascarón? Bueno, El Cascarón tiene un grupo muy importante de músicos eh, y, y que eh, hacen parte del colectivo. Está Ana María Oramas, una muy joven compositora, flautista, sacó su disco, Muntu, eh, fue catalogado como uno de los mejores discos del año 1000, 2000, 19, eh, por varios medios eh, y lleva, es una carrera realmente eh, meteórica y, y, y acorde con su, a su talento está eh, Santiago Sandoval en la guitarra eh, la guitarra de Santiago es tal vez uno de los más grandes espacios de contacto con las músicas de Colombia desde una estética eh, muy particular la de él y es una alegría poder trabajar con ellos. Juancho Valencia es eh, no solamente la, la, el acordeón y el piano en, en el, en el, en el, adentro del color de, de, de, de esta composición, sino el arreglo fabuloso que hizo para los vientos. Eh, la percusión eh, de David Moná eh, y el bajo de uno de los más importantes bajistas de Colombia, José Juinao eh, alrededor de eso eh, y de esa sonoridad particular eh, digo cosas que me parece muy importante resaltar eh, gira este color particular de la voz de Funcho ¿no? y eh, yo creo que hace de este trabajo una abreboca de todo lo que viene posteriormente con el cascarón Um, estuvimos viendo el video. Es un hermoso video, Antonio. ¿Dónde fue grabado el video de El Cascarón? fue grabado en condiciones de pandemia, eh, eh, parte de la producción del audio no, la pudimos hacer antes del de, de, año 20 de en febrero, entonces tuvimos tiempo de reunirnos algunos en el estudio, pero el video sí nos tocó hacerlo eh, en varios lugares, en Medellín, eh, en, en, en un espacio en un municipio de Cundinamarca que se llama Choachí, donde estoy viviendo ahora y, y yo creo que el resultado final es también virtud del equipo de producción de Merlin eh, y bueno, aprovecho para decir que este es un esfuerzo colectivo en donde están eh, Dago García Producciones, Merlin, el colectivo y todos los músicos que estamos participando en esta apuesta Antonio, por el lado internacional también... Hay grandes posibilidades de presentar esta hermosa propuesta de música colombiana eh, internacionalmente, no solo para el consumo nuestro, sino también es una muy bonita forma de mostrar nuestro folclore o nuestra música. Eh, Han pensado ya a un circuito de festivales internacionales para, para llevar a cabo, desde luego, eh, una vez superada esta particular situación global que nos que nos impide reunirnos o asistir a eventos pero en un futuro cuando todo esto se normalice ¿dónde se podrá presentar el cascarón en vivo pues yo estoy seguro estamos trabajando con berlín y con otros esfuerzos alrededor del proyecto y estoy seguro que nos va a llevar a muchos lugares como dices, en este instante, con la pandemia es imposible tener eh, certezas en relación a, a, a Fechas, dónde nos puede es. llevar. Pero por ahora, eh, la garantía es que estamos trabajando con un equipo muy hábil y muy comprometido para llevarlo lo más lejos posible. Antonio, eh, sí. esto puede llevar a una infinidad de redescubrimientos, como, como lo decías eh, inicialmente esto pues nos puede llevar a, a nuevas generaciones escuchando música colombiana eh, pues las posibilidades entonces son maravillosas y quisiera preguntarte eh, ¿crees que nos, nos, nos falta un poco a nivel de eh, educación musical escuchar lo nuestro primero? Eh, no, creo que estamos en, en... Momento muy particular, como te decía, mucha gente joven trabajando. Ya te había nombrado a, a Santiago Sandoval, Ana María Bramas. Yo creo que alrededor de ellos también hay un tejido muy grande de gente joven. Que, que, que bueno, el país es un país muy particular: es un país de mucha música y es un país que ha recibido muchas cosas, muchas herencias. Eh, el trabajo de nosotros es precisamente ese, puede llegar a más, y más gente, y yo confío que eso va a pasar. Muy bien. Antonio, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde en Estereofónica. Esto es Antonio Arnedo presentando El Cascarón al lado de Colectivo Colombia. Muchas gracias. Un abrazo para ti y muchas gracias a ustedes por este espacio y por llevar nuestra música a través de sus canales.